¿no? Bueno, y voy a estar presentándoles esta noche en un especial mis cartas, mis cartitas. Así que yo prometí que las iba a mostrar, por lo tanto, eh, me voy a dedicar este vídeo a mostrarle mis tarot. Este es el tarot. Eh, Rider de Editorial Iluminarte, vamos a ponerlo aquí, este es el tarot de Marsella. De industria argentina, no dice que editorial, Nipet Hopper. Tenemos 78 cartas como el anterior con 22 cercanos. 22 cercanos mayores y 56 menores. Acá vemos el diseño colorido. Acá tenemos este. Que es más pesado. Y es el Tarot Carnival. Es Editorial quiere, pero en este caso yo solamente descargué las fotografías y las puse a imprimir. Así que las imágenes están hechas en, en prácticamente papel foto plastificado. Elegí el diseño de atrás. Y los diseños no tienen ningún nombre de que si son de oro de espadas o no. Así que tengo que aprenderme Tengo que... Tuve que aprendérmelos. Y los encuentro por eh, colores, tamaño formas, símbolos. Así que en este caso mi lectura es por los gráficos que tienen las cartas. Y por la energía que me inspira. ¿Cómo aprendí yo a leer las cartas? Bueno, yo aprendí a leer las cartas leyendo con libros. Y ahí a partir de desarrollar mi don. Este naipe son las cartas españolas que son 50 naipes, algunos sacan los 9, los 10, y los leen de uh, según armampares, algunos leen según los reyes y otros leen con todas las cartas, lo cual también se pueden hacer. En este caso el que siempre sobra es el comodín. Las cartas españolas son muy buenas para empezar, porque son simples, tienen un sistema de cuatro palos, algunas vienen escritas con los significados. En este caso el loco sería el comodín. Algunos lo pueden quitar también, eso es opcional. Si desean no tener esa carta, pueden quitarla del mazo. Y esta, 50 naipes marca Chazo de Editorial Joker. Son las cartas de póker, que son las primeras que siempre me han interesado. Las tuve desde pequeña, en realidad no tenía mucho por aprender, así que en ese momento no tenía las herramientas suficientes ni nada, pero tuve un mazo que se perdió, no sé qué se hizo, ese mazo no lo tengo, tengo unas runas que hice también escritas. En este caso las, las cartas españolas tienen su equivalencia con las de póker, y a partir de esas, aprendiendo las equivalencias, se pueden leer. Aunque algunos diseñan sus propias tiradas, otros pueden tener el propio estilo de lectura. En mi caso trato de leer, no con tantas cartas, porque si no se hace muy confuso. Y la otra cosa que tengo es el oráculo de ángeles, que también voy a mostrar. Acá este este oráculo... Tiene una cajita muy bonita para guardarlo. Y tiene un libro que es un instructivo, pero que en realidad trae nada más un párrafo. El resto es parte nuestra, o sea, de nuestro espíritu, que sale, eh, digamos, lo que nosotros estemos interpretando, que nos inspira estas cartas. Son realmente hermosas. Y traen todas los hermosos colores. Están todas son doradas al, a los bordes. Tienen detalles hermosos. Y tienen cartas como transformación, éxito. Afirmaciones de que soy hermoso. Bendición. Energía. plenitud y salud. La salud es ser pleno, sentirse pleno. La salud es cuidar para tener el bienestar porque si no, no podemos vivir sin armonía, sin felicidad. Y este que también quería mostrarles es el Pequeño oráculo de ángeles de la guarda y tiene forma de corazón. 46 cartas de Torni Carmine Salerno en forma de corazón. Y tienen todas unos escritos hermosos. Siempre con mensajes positivos para nosotros. Para ayudarnos a reflexionar, para sacar nuestra cartita del día, con alguna reflexión. Y prácticamente son adorables. Ángel de la guarda, ten confianza todo sucede en un lapso perfecto. Bueno, eso es todo. Les dejo hasta el otro el próximo video. Recuerden suscribirse y seguirme para ver nuevos videos y voy a ver qué navegar les traigo la próxima vez les agradezco mucho